Bien. Gracias, eh, presidente. Señorías, vamos a ir a la raíz de las cuestiones que se plantean en esta moción, a las verdaderas razones. Esta moción va de derechos, y hablo de derechos y hablo en plural, porque no solo está en juego el derecho de propiedad, sino que está en juego otro derecho constitucional, que es el derecho a una vivienda digna, del que se olvidan los autores de esta moción. Eh, miren, el enfoque de esta moción tiene un doble error. Por un lado, entienden la vivienda como un bien patrimonial cualquiera. No es así, es el objeto de un derecho, de un derecho constitucional que cubre una necesidad básica como es la de servir de alojamiento. Dos. La Constitución española no protege cualquier tipo de propiedad, sino solo aquella que cumple su función social, artículo 33.2 de la Constitución. Y es de aquí, de estas dos premisas que acabo de citar, de donde deben de partir las iniciativas en este sentido, y no es así. Eh, señores, señorías, eh, España es un Estado social y los poderes públicos pueden delimitar el contenido de la propiedad. Esto significa que no todas las formas de ejercicio de la propiedad deben ser protegidas, solo aquellas que cumplen la función social, es decir, servir de alojamiento. Incluso algunas pueden o deberían ser penalizadas, por ejemplo, la vivienda vacía, más cuando existe una situación de emergencia habitacional que sufrimos en nuestro país. No podemos vivir en una sociedad que denominamos avanzada o que denominamos democrática cuando el 30% de las viviendas vacías de toda Europa se encuentran en España, mientras muchos ciudadanos y ciudadanas no tienen casa, no tienen cobijo, no tienen techo. Como ustedes han expuesto, en los últimos años ha crecido mucho la ocupación de vivienda. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Creen que se ha puesto de moda ocupar viviendas? ¿O puede ser más bien que vivimos una crisis, una gran crisis, y por lo tanto existen familias, familias con niños y con niñas que no tienen otra alternativa que ocupar? Porque si no ocupan una vivienda, estarían viviendo en la puñetera calle. Bien. Eh, esta, esta moción no pone ninguna medida eh, que vaya a resolver el tema de la vivienda eh, y de la ocupación de la vivienda encima de la mesa. Eh, realmente, eh, si ustedes. Eh, los gobernantes, los partidos que gobiernan, ofrecieran una alternativa habitacional a los ciudadanos y ciudadanas que tienen esa carencia de vivienda, ¿ustedes creen que ocuparían viviendas? Bien, todos entendemos que no. Por lo tanto, facilitar el desahucio, los desalojos, castigar. Penalmente a los que ocupan no nos lleva a ningún sitio. Son medidas ineficaces. Y os voy a poner un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo. Acordaros de la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, del desahucio express. Ese desahucio iba a dar más seguridad a los eh, propietarios, iba a fomentar el alquiler. ¿Y qué ha conseguido? Tenemos los resultados encima de la mesa. Lo que ha conseguido es que no haya más alquiler, pero sí ha conseguido que suban, que suban los precios de las rentas y también que haya más. Eh, desahucios porque las familias no pueden pagar ese alquiler. Por lo tanto, son medidas, como siempre, represivas que persiguen a la parte más débil y que encima son ineficaces. Aquí no han, tra no han traído ninguna medida que de lucha, por ejemplo contra la vivienda vacía, que persiga la vivienda vacía y permita tener un parque de alquiler público más amplio. Tampoco se les ha ocurrido aprobar en los presupuestos ayudas importantes para los pequeños propietarios, para que tengan seguridad, para que puedan alquilar sus viviendas a un precio asequible y así ganen, por un lado, los propietarios y por otro lado también los demandantes de vivienda. Bien, eh, Unidos Podemos eh, no está de acuerdo con penalizar, con castigar y con perseguir la ocupación. Existen, existen instrumentos eh, civiles para que los propietarios puedan, por supuesto, eh, proteger su, su propiedad. Por lo tanto, penalización, favorecer los desalojos, una especie de ley de patada un poco light que se cuela también en la moción de censura. Eh, por otro lado intentan, eh, digamos, que darle una vuelta a, a, a la moción de tal manera que parezca, que parezca que no se van a dar los, los desalojos sin, alter, sin alternativa habitacional. Sean claros, sean claros. Prohíban los desalojos sin alternativa habitacional y acabarán con una cuestión que vulnera, como ya he dicho en más de una ocasión, derechos fundamentales y derechos humanos. Por lo tanto, traigan aquí propuestas, propuestas que estén en favor del derecho de propiedad, de la función social de la propiedad, de la defensa del derecho a la vivienda de todos y todas y entonces nos encontraremos y votaremos a favor. Gracias. Gracias, senadora Garrido, por el Grupo Parlamentario.